Hoy les voy a mostrar cómo saber la cantidad de libros que tiene un autor en específico. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de Google y en el caso de que queramos un libro en específico, ponemos libro de Elvira Lindo. Entonces, al poner eso automáticamente, Google nos dará una breve bibliografía de ese autor y las cantidades de libros que ha escrito esa persona. Y si ponemos otro ejemplo con Kevin Robinson, le damos libros, solamente ponemos libro de Kevin Robinson y automáticamente... Hugo relaciona los libros que este autor ha escrito. Y de esa manera podemos buscar diferentes autores de libro. Diferentes personas que queramos saber si tienen más libros escritos. Es cuanto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.